What's up, fuckers? Estamos en Francia, abajo de las montañas y hemos venido de expedición a liar la gorda. Estamos ahí con el team de Blue Banana. Okay. Uh -huh. Eso, eso, eso, eso. eso. Y seguramente habéis leído el título del vídeo, así que ya sabéis lo que estamos haciendo aquí. Vamos a subir esa montaña, cargados hasta la médula. Sí. Las botas, la tabla de esquí y bueno, ya no me quejo porque a les va a ir peor. Tienes sus botas, la mochila con todas las cámaras y su tabla. Nos quedan. Dos horas de camino hasta arriba. Y una vez más, zapatillas técnicas para subir montañas. No está sonando muy bien, ¿eh? <ríe> ¿Estoy ready? Cabrones. Lo que me hacéis hacer por un par de views. Hemos venido con mucha gente, pero el primero y el más importante, Let's go. Con nuestro colega Sergi. Estamos aquí, hacer... no soy voy ni soy tu brother, ah, vale, pero claro. tampoco tengo un canal, pero podemos hacer un canal sin C. No, eso Sear... quítalo, quítalo, quítalo. quítalo Esto no lo pongas. Pues otra vez, otra vez, vamos a empezar otra vez. Tenemos vale. por aquí a Sir FPV. El chaval del los drones, tío. Hacen unas putas tomas que no os lo podéis ni creer. Let's Asunt go. Estrella. Una vez más aquí y a liar la parda, como siempre. Nos han dado unas gafas que parece que las vamos a tener que usar de buceo, porque ya sabéis lo que pasa cuando me junto con esta gente siempre cae el drone al agua. Esperemos que hoy no, pero bueno, si cae, cae. Tiene 4K, está a punto de 5K. Queremos ver 5K ya. Ve y síguelo. ¡Let's go! Aquí tenemos a Powboys. Preséntate, tío. Yo quiero hacer un backflip. Ya está, no puedo decir nada más. Ya está, siguiente. Clara por aquí. Es clara hasta aquí, ah, que la han liado. Seguimos por ahí, Axel, la superestrella. Ah. Director del blog de Blue Banana. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? Eh, he invitado a estos chavales a esta superaventura. No podían faltar, están muy locos. Hace el peor día que podía hacer. Está nublado, con niebla, pero nos da igual, la verdad. O sea, vamos a liarla demasiado. Estos dos se van a caer dentro del la lago 100% y yo también. Hijo de puta, viene diciendo eso desde no sé que hemos empezado el viaje. Me encanta. Tío. Ojalá se caiga él y no nosotros. ¿Quién nos queda por ahí? Jauma Mayard, la superestrella, hostia de. Jauma. Bueno, yo he venido aquí a reírme de la gente que se va a caer al lago. Y a un poco, ¿no? Sí, a un poco también. Hey, Roddy. Chaudi. Preséntate. ¿Qué? ¿Qué tal, tíos? <risa> Tú, pues, no tienes material micro. O sea, empezamos de puta madre. Este nunca lo vamos a fichar de cámara, ¿eh, tío? Estamos presentando a toda la peña en el vlog, así que te tienes que presentar, pero ya. ¿Quién es? Joseph, brand manager de Blue Banana. A es que cuando dice brand manager de Blue Banana suena serio, pero.. ¿eh, <risa> Tenemos ahí a Pasquier yeah. Gonzalo. La para el remo, para risas. Remo, no, sí, no, hay no? un remo de paddle, o sea, hay que buscar el pádel por ahora. Está por ahí. A nosotros nos han liado, a mí sobre todo con esta. Yo quiero mochila. entrar en el media team de Blue Banana, estoy ha haciendo todo lo posible. Pero <risa> me parece que no hay manera. Entiendo. A <risa> ti te han cargado con el paddle, eh, los uh -huh. cabrones. A mí me cargan siempre los marrones, pero bueno. Madre mía, es casi más grande que es la mochila, tío. Primero de todo. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta puta locura Hoy uh. se va a liar demasiado Tenemos al Charlie aquí todo loco Joe, Johnny, Nacho, Miquel uh. Jauma, el Sir FPV Que es, es el más loco de todos, en verdad <risa> Lewis, Clara, el Pauillu, El Gunzer por aquí, Alex por aquí Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Que nadie me decepcione Esto es solo el principio de algo muy grande uh. es el Venga, va, pasarme los clips del año pasado, que yo no pienso esquiar ni subir esta montaña. Estamos a 2160 metros y ya empieza a haber nieve. Lleva un mínimo dos horas andando y estos cabrones cada media hora nos dicen que queda media hora para llegar al lago. Yo estoy reventado, la mochila pesa que flipas y solo quiero que llegar ya. <risa> Hostia, hielo no caerme encima del hielo Estamos a 2600 metros Y hemos llegado a nuestro objetivo El lago Que hay que intentar cruzar, ¿ver? Desde allí, a tope Y, hopefully, llegar al otro lado Yo lo que sé es que se ha reventado Sí, pero comemos un poquito Y a tope otra vez, ¿no? ¡Eh! ¡Sí! ¿Vamos a tope o no, joder? ¡Sí! Pues eso, que vamos a comer Y a darle caña Aquí mis dátiles Mis avellanas ¿Tú qué tienes, Alex? Garbanzos a la jardinera. Muy bien, tío. Para recargar, ¿no? Sí, para tener gas. <risa> Me ¿Qué te parece, Miquel? No hemos ni cruzado el lago, y está pensando en saltar esto antes de cruzarse el lago ya a ver si se puede. Entonces sería el salto? ¿Aquí? Es carrerilla ah, por aquí, aquí no Uah, que esto esté bien, en plan que no te enganches. Ahora hay que quitar roca, ¿no? No, la cubriré. Y por aquí, vas a trabajar eh? lanzadera. Voy a hacer un test, me voy a tirar recto por donde creo que voy a ir, y al, bueno, al último segundo tampoco, pero me voy a apartar, no lo voy a hacer de verdad. Uh -huh. Frena que flipas. Frena mucho, ¿no? Parece que frena bastante. Miquel se ha frenado mucho. Así que me voy a tirar yo ahora a aplanar la nieve. Voy a ir derrapando, a aplanar todo lo posible para que no nos falte velocidad. ¡Ah! Hasta el fucking lago. Rápido. No, no, no, no, no, no. Se tío ahí? Hemos a el colito, chavales. Sí. Pero bien, bien, tío. Pasaba bastante por medio ahora. ¿eh? Yo creo que llego de una. Pero así ahora me he frenado un poquito. O sea, a ver, no tenía miedo porque estaba al lado, pero cuidado. ha sido temblando como el puto charco. ¿Me he chopado? Sí, lo he conseguido También, Alex Me Creo toca. que ha llegado tu momento, ¿verdad? Me toca uh, uh. Turno de Alex Lo tenemos allá arriba preparado ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Vamos a verlo ahora este pavo. Dale, Dale, dale, dale Por el lado se siente Como ir por la nieve Vamos a ir un poco más en medio, poco a poco. Alex, segundo intento. Cuando quieras. Bastante más plano ahora sin echar para atrás y vas sobrado. Solo un poco de golpe al llegar. Y que te frena mucho el ir al lado, ¿eh? Muy lento, ¿eh? Muy bastante lento, pero... ¡Rescate! ¡Rescate! ¡Al rescate! Tenemos primera caída Nos informa de que el agua está buena Seguimos ¡Aaah! ¿Ves? Te mi, te Espérate, dale, dale no, no no, la mano No, ahora puedo ¿Cuántame mis fuerzas? La tola, la tola Ah, pues quítatela Que todavía está no puedo quítamela No, no, no Ahora, ahora ya me la puedo quitar ahora. No se está acogerando, ¿no? ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Vale, joder, chavales! Me hubiera sido una putada si hubiera tenido ropa de esquí Pero voy en bañador Cosas buenas del veranito ¡Grande <risa> ahí, hostia! Bueno, harto, tío Todo bien Hasta que de repente ha entrado en el lago Y claro, se ha hecho una laguna hacia aquí adentro ¿Es? Con un agua rota ah. mi tabla ya no flotaba, ha directo Directo al agua, tío <risa> Quiero verlo, tío Como podéis observar Alex no tiene nada de frío después de caerse al lago, no está temblando la imagen para nada. ¿Cómo te sientes? Estoy en modo abrigo ya. Qué momento se nos ha ocurrido venir en pantalones cortos. Menudo frío hace ahora. Ha sido una puta locura de día. ¿Qué te ha parecido, Pau? Brutal, tu parecido brutal. Menos mal que Sergi ha sido capaz de grabarla con el FPV. Ahora explica por qué ¿Por qué te has caído, ¿qué estábamos haciendo? Estaba grabando a mí que en un atamo por detrás que no podéis verla porque la gopro se ha quedado sin batería del frío iba ahí a gas yo detrás de él y de repente veo ve a el que entra en el agua ¡ra! se rompe toda el agua y hace así como una ola y yo echo hecho directo se hunde la punta directo nada más a entrar heavy y, y a, al fondo del mar al fondo del lago yo Miquel sacarme de aquí wow al principio estaba sin palabras de lo lado que estaba ya me decía, me meto a sacarte y yo ¿Me y el piloto el día fucking épico nen. o sea la verdad es que esperaba encontrar un día como este pero siempre que venimos está temblando Alex tío es una pasada pero la verdad es que lo hemos pasado de puta madre creo que los scripts están increíbles casi me llevo a más de uno pero, pero bueno no se ha caído al agua hemos hecho las tomas de puta madre y para casa más contentos con Ocha. Ah, che, chavalote! Claro, yes, sir. Me ha parecido el puto día de hoy. Tú has sido increíble. No hemos esperado para nada esto. Espero que lo hayáis disfrutado todos. Y el año que viene más y mejor. Y a ver cuándo vengo más aventuritas con vosotros, ¿no? Que siempre decir, se decir. lía. Eso iba a decir, eh. Axel tiene que venir a más vlogs, tío. Es un puto animal. Nos hemos dado cuenta hoy. Bueno, Peñita. Nos vemos la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado esta aventura. Y hacer más locuras, tío, cuidaos Y hasta la próxima, chao Ok